Ja, ja. ¡Ciao, amichis de Fisi Mas Da Pablo Para el giorno de hoy vamos a hacer un allenamento eficaz Un allenamento para meterte en forma Si tú fai estos ejercicios del inicio a la fin Vas a ver grandes resultados en vuestro cuerpo Para el giorno de hoy hayamos bisogno de un manufre o un peso, una botella de agua, cualquier cosa que sea pesante, cualquier cosa que sea pesante, o ligero, sin peso, todo depende de tu condiciones física. Para el giorno de hoy, vamos a hacer un entrenamiento corto pero eficaz. Puesto los que me piensen a mí, físima es corto pero intenso. Vamos a elaborar hoy el gambe, vamos a de hoy el abdomen, aunque los brazos. Tres ejercicios de gambe, tres ejercicios de abdomen tres ejercicios de brazo. Vamos a utilizar eh, nuestro método Tabata. Tabata, Tabata. Vamos a hacer 35 segundos con 15 segundos de recupero. Yo estos ejercicios los voy a hacer todo de fila. Ta, ta, ta, ta. Pero si tú no hay la condición física que puedes hacer, puedes hacer la primera serie de, la primera serie de, de gamba, eh, abdomen y bíceps, y una pausa. Hay una pausa de un minuto y dopo continua. Pero yo lo voy a hacer todo de fila. Ta, ta, ta, ta, ta. Lo voy a repetir en tres vueltas. Yo espero que estos ejercicios sean eficaces y te ayuden a meterte en forma. Vamos a movernos un poquito, mover un poquito los brazos. Vamos a activar un poquito para entrar en, para entrar en funciones de nuestro ejercicio. Gambe, abdomen y brazo. Tabata. 35 segundos con... 35 segundos de esfuerzo o de, de, de, de labor, con 15 segundos de recupero. Será ta, ta, ta, ta, ta, intenso. Ok, ok, ok, ok, ok. Muevo el pie, muevo el pie, muevo el pie, muevo el pie. Vamos a portar el dietro, el talón al glúteo. Ok, cambia. Falta un entrenamiento el jueves y ahora me va mal el pero me va la gamba, la gamba Pero no hay problema, por eso. Eh, eh, eh, que me ver que hemos laborado a conciencia ta, ta, ta. me piego me piego uno nuevamente 2 ta, ta. ok perfecto una piccola corta corta corta corta corta vamos a iniciar con nuestros tres primos ejercicios de, de gambe. Dopo tres ejercicios de, de abdomen y después tres ejercicios de de, de brazo, para el brazo hayamos bisogno de un payo de manubre o, o una botella de agua de 2 litros, 1 litro, todo depende de las condiciones físicas <risas> respira profundo, respira profundo concéntrate, concéntrate ta, ta, ta. ok, vamos a hacer un rescaldamiento, vamos a hacer 30 jumping ya 30 jumping ya y fachamos un poquito de, de skipping que me piace, prepárate 3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 Al lado de estas bellísimas plantas. el bambú! ¡El bambú me dará mi energía! ¡El bambú me dará mi energía! <risa> ok, perfecto. Me sistema un poquito los escarpes. Vamos a iniciar. De fila, de Prepárate, prepárate. Prepárate a sentir el ejercicio. Prepárate a sentir las emociones de tu cuerpo. Prepárate a estar en medio. Prepárate a guadañar condiciones. Prepárate, prepárate porque lo que viene es candela. Mete el otro peso. Peso, tapetino y agua de sueño Hidrátate, hidrátate porque no. Todo apoyo no tiempo. Ok, me preparo. Aproximadamente esto dura 25 minutos. 3. Iniciamos con gambe, topo abdomen y topo brazos. 3. Tuve uno día. Prendo el peso, prendo el peso, prendo el peso, va. Abro, ta, cambio, ta, cambio, ta, auro, cambio, ta, cambio, ta, cambio, abro, ta. Cambio, ta. Cambio, ta. cambio. Importante, el glúteo siempre en dietro, en dietro. No portar tropo el ginocchio van. Guárdame a mí. Dos por los pachos de lado. Ta. Da. Enciende. Da, Ta. Da. Ta. Enciende. Ah, ja, ja. Tú lo puedes hacer aunque si estás Si te da. El problema del tiro. Uh. Próximo ejercicio. Próximo ejercicio. Vamos a hacer a fondi, a fondo Continuando. A fondi, a fondi. a fondi sta sta facciamolo bene facciamolo bene piego e scendo piego e scendo piego e piego e respira respira si se, se, se, se. Vamos a meter uno Uno de gambe, de gambe Aterra, a aterra, aterra Prendo el peso Traigo el ginocchio Contraigo el glúteo yendo Su. Contraigo el glúteo. Respira. Ok. ¡Ta! Me piace, me piace. ta glúteo duro. Duro y tónico. ¡Uh! Se siente, se Si tú ancora no te has inscrito a este canal, láchame tu comentario Escríbete. Ok. andiamo con abdomen. Abdomen. Vamos a hacer plan doppio. Plan, plan, plan, plan. Plan. cambio Ta. Mano contraria. Toca. Ginocchio contrario. Yendo. Cambio. Ta. Ta. Ta. Ta. Eciendo. Cambio de mano. Ta. Ta. Ta. Eciendo. Ta. Ta. Toco. Toco. Lentamente. Ta. Ta. Ta. Ta. Eciendo. Vamos uh, me piace. vamos a hacer plan de lato de lato, de lato vía, vía, vía, vía, vía, vádalo acá, meto la mano abro meto la mano abro prendo chico ochento. lo facho vedere. Ja, ja. está, échalo es, eh. perfecto está, está Continua. Da. Perfecto. Da. Continua. Da. Continua. Da. Respira. ¿Qué facho? Debo cambiar de lato, ¿no? Cambio de lato. Respira profundo. Fue caldo, fue caldo, fue caldo. Y está iniciando solamente la primavera. siempre plan expostando el peso de destra a sinistra brazo contrario plan plan guarda sin zafarte mal en la en el edite sube el glúteo, sube el glúteo no puede cuesta ejercicio eh, continua brache bracho los brazos los brazos con el brazo, con el brazo, vamos a hacer uno de trichipiti, y si boleta el brazo grosso, yo te entrenamiento el entrenamiento del, del trichipiti, vádalo guá, Diego Para que en pie. Perfecto, este ejercicio también lo podemos lo podemos hacer en pie. Yo porque no voglio, no voy a alzarme. Vamos a fare concentrado, bíceps bíceps. Lento, lento, lento, lento, lento, lento. Usan que la fuerza del abdomen. Respira profundo. Sí. Sí, sí, sí, sí. sí. Andiamo, andiamo. Todo con este esfuerzo vendrá pagato. Cosí es la vida. Nessuno te regala niente. Tutto un precio en esta vida. Tutto, tutto, tutto, tutto. Fuerza, fuerza, fuerza. Lo fácil no te importa ninguna parte, debes sudar un poquito, sudar, sudar, fatigar, fatigar, ah, sí vamos, vamos, vamos, vamos, ok, va a tropo caldo, va a tropo caldo, va a caldo, va a caldo, va continua, espale. un ejercicio de espalda, abro, abro, abro, abro, espalda, espalda, topo uh. no de cueste, este fue la pausa de un minuto. Yo continúo nuevamente a nuestro segundo round. Abro el espalda. Abro. Ah. Sí, respira. Uh. Yes. Ah. Un corto pero intenso y eficaz. Perfecto. perfecto. Ah. Capo, inicio de capo tú puedes hacer un minuto de pausa un minuto de pausa tú todo depende de las condiciones físicas inicio inicio de capo ok inicio de capo ta ta ta, ta. ta. Ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, a fondo, a fondo. Desciendo, desciendo, desciendo, desciendo, desciendo, desciendo. yendo Contraigo. Eciendo. Su. Eciendo. Apuesta ejercicio. Después de te a que tu peso. Su. Contraigo y echiendo. Contraigo. Echiendo. Lentamente. Respira profundo. Fuerza. Vamos. Ah. Tú puedes, ah, ¿cuál continúa Plan, plan, plan, plan, doppia plan, doppia plan, toca, toca, vamos, cambia la mano cambia, está, está, echando está, está, está, está, está, esciendo, salgo, toca, toca, echando está, cambia la mano, Yeah, yeah, plan lato, plan lato, plan de lato. Vamos a hacer este movimiento. Continua, sí. Manca poco, manca poco. Seis grande, Seis grande. Ah, tú, tú toco este esfuerzo Vendrá para gato ¿Cuántas vueltas me aleno yo? Yo me aleno de 2 a 3 vueltas A semana Es un estilo de vida per me Si fa invierno, fa caldo Lo que sea, yo me aleno igual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 rollo no finiche más Adesso de eso expuesto el peso de sinistra a destra atención sin zaparte mal pero eficaz eficaz bicipiti bicipiti bicipiti ah, lentamente lento Baleato. primero era el tricipiti, va bien, el orden de los factores, no te da el producto, después no andamos con tricipiti, lento, lento, lento, doy un poquito a la esquina, doy la esquina estoy guardate un poco, así guardate un poco el ejercicio, Pales, pales. Ah. Sí, sí, sí, sí. Topo de cuesto voy a un minuto de pausa. Yo continuo de fila. Si tú hoy, paú un, un minuto de pausa. Yo continúo, yo continúo. La pacho, la pacho. Yo poso, yo poso. Eciendo, eciendo, eciendo, eciendo. La que prende el peso, eciende. Matador, a fondo, a ¿Cuánto pesa el manubrio mío? Pesa 5 kg. Último round. Último round. Último, último. Contraigo, echando. Sí. Está echando. Lento. Respira. Sí va. Nuevamente. Un saludo a todas y las personas que que guardan este pues canal. Miles y miles miles gracias. láchame tu comentario, cosí me ayuda a mejorar. ok Addomen, addomen, addomen Doppio plan, doppio plan Salgo, toco, toco Plan, plan, plan de lato. Fermi, fermi, fermo. Su, su, su, su. No se ve el horollo, pero tú lo sientes. Cambia. No conseguimos con... Expostando el peso. Son 35 segundos, niente puede rimaner un minuto, dos minutos. Male ejercicios cortos pero eficaces andamos con el tricipiti sento il tricipite, non lo sento! a condiciones físicas miles, miles, miles, miles gracias de cuore Pablo no dimenticarte de hacer stretching